¡Hola ¿sí ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Tendréis directos cada día, ¿vale? Eh, en Twitch y también tendréis gameplays grabados Vamos a ir directos al gameplay, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer hoy va a ser... Eh, seguir en la serie de Anicraft Que es un servidor privado Y bueno, de vez en cuando pues vamos entrando Este servidor nos ha dejado un regalo Yo ya lo he visto, ¿vale? En el directo, si quieres verlo Lo muestro enseguida Ahora mismo, ¿vale? Te lo voy a mostrar ya yeah. Déjame abrir la puerta, por favor Gracias, muy amable Hola, Sofi, Te dejo este regalito Un regalito para que te acuerdes de aquel día en la nieve Ja, ja, ja Atentamente, Night. Dirás, ¿qué es eso del día de la nieve? Pues a continuación te voy a mostrar el vídeo. Escucho agua. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? <ríe> ¿Qué hiciste, <Sophie>? Toma. <ríe> <risa> <ríe> ¿Qué pasa? ¡Oh ¿Qué? Dios! ¡Ups, <risa> <risa> sí, sí, ups! Mil, ¿Mil menos cuánto? Sofía, <risa> tú la menos a la mil. Y ahí nos encontramos. Pero ¿qué pasa? ¿Que tú quieres cabro? Ay, me caigo. <risa> ¿Qué se va? ¿Dónde Bueno, yo estoy aquí con un grupo de cabras. Y <risa> <Sí>, yo también. <risa> ¿Por, qué <gritan> <risa> ¿Por qué gritan así las cabras? <risa> Le acaba de dar un a su Mira, mira, ¿por qué me mira tanto esa cámara? ¿Por qué hace ese ruido? ¿Lo has visto? Pues eso es lo que pasó. Estaría tener una cabra de mascota. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Naini me ha traído dos cabras. ¡No una, no! Dos cabras. Mira esto. Mira esto. Una. Y dos. Increíble. Increíble eso. Increíble. Las he atado, ¿vale? Estaban sueltas. Las he atado. No vaya a ser que se escapen. Pues a Bobby. Tenemos a Pulgas. Que siempre está mirando a la pared. Parece que esté castigado. Eh, tenemos a este. Tenemos a este. ¿vale? Que todavía no tiene nombre. Tenemos. Eh, mmm, tenemos a este. Eh, tenemos a este. Que tampoco tiene nombre Tienen que ir Que serían en este cofre Pum Esto va a ir aquí Pum Esto va aquí Esto va aquí good morning, Vale, eso, eso pasó cuando se hace de día, ¿vale? Han, han cambiado varias cosas El servidor no era así eh, Ahora lo han puesto de una manera que eh, Si duerme en la mitad Pues mejor, ¿vale? Y luego arriba a la derecha estás viendo eh, prisa minera, eh, regeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es de eh, far, del faro. Vamos al pueblo, chicos. Vamos al pueblo. Eh, estas cascadas las hice con y la ayudé a, a terminar el puente que estaba el, el paseo. Eh, vale, esto es de una, una misión que ya está hecha. Esto es lo del pago de impuestos, que ya lo hemos hecho antes, lo hemos hecho en el directo eh, Si quieres ver el directo o si quieres seguirme en Twitch y todas esas cosas, porque hago directos cada día Por aquí abajo te dejo el link para que vayas a verlo, ¿vale? Porque estas cositas que te estoy enseñando eh, las, ha, las ha visto la gente de Twitch antes que tú Dicho todo esto, vamos a continuar. Eh, estos, ¿vale? Cuando tú tradeas con ellos, no te dan experiencia. Porque como estás viendo, son comerciantes. Sin embargo, estos otros sí que te dan experiencia. Porque son los de siempre, ¿vale? Los de toda la vida. Mira, yo te digo una cosa: los que tradean con carbón son una maravilla tú. Son una maravilla. ¿Qué quieres, señor? Usted salga de ahí que se va a quemar en la hoguera eh, Este pueblo, ¿vale? Es igualito que el otro ¿Vale? Y este señor de aquí Es el rey Arturo Y dirás, ¿Quién es el rey Arturo? Pues, eh, como pone en el NPC eh, El rey de este mundo Y dirás, ¿Cuál es la historia? Ahora te lo enseño A partir de ahora ya empezaré a grabar eh, vídeos Que hace tiempo que no... Lo hacía y me ha y ya toca, ¿no? Ya toca Después de este parón Ya toca empezar oh, a hacer uh -huh. gameplays de nuevo ¡Hombre! ¡El señorito tóxico! Estoy grabando un vídeo para YouTube Jeje. Estoy grabando un vídeo para YouTube A ver Esto por aquí Me alegro de verte Me alegro de verte A ver, voy a dejar las semillas, ¿vale? Que las semillas las tenemos que dejar Por aquí ¿Vale? ¿Para qué son? Para cuando la gente plante, por favor Pum, pum, pum Ya ni entrabas, el server estaba medio muerto Ay Espérate No te Entraré más Seguido Ya que grabaré Vídeos También Carita sonríete ¿Me vas a abrir la puerta? Que estoy en mi casa ¿Abre la puerta? Open the door Gracias eh... Vale, no sé por qué he hecho Parece como un ritual, ¿sabes? El ritual de Sophie's 20 Cada vez que alguien esté estresado Ya sabes lo que hacer, ¿eh? Haces Y ya está, ya estás ya re, relajado 14 minutos y no hemos hecho nada Perfecto, perfectísimo Vamos para allá Te voy a enseñar lo que sería eh, Lo de la historia, ¿vale? Pero primero vamos a ver lo de... Espérate, tengo carbón por aquí, por cierto para tradear, vale, tengo este Tengo... Quiero mirar, vale, si hay aldeanos Que tradean con eh, trigo Para poder Tradear con ellos Obviamente, ¿sabes? A Lo que hay, por cierto, a Naini, vale, le hemos regalado Dos tartas Y le hemos puesto carteles Así que, sorpresita, sorpresita Para Naini Que se ha quedado usted ahí atrapado, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te pasó, señor? Espérate, salga usted de ahí Salga usted, espérate ¿No puedo salvar al aldeano? Bueno, bueno, bueno, no puedo salvarle Perfecto, increíble Lo he hecho antes ya, eh Ya los he pagado, ya los he pagado eh, Vale, sí, cinco de oro ¿Vale? Y un diamante ¿Cómo se consigue eso? Muy, sef, muy sencillo, te vas aquí Tú solo necesitas cobre ¿Vale? Es lo único que necesitas Necesitas cobre ¿Vale? A ver, lo puedes hacer de, con otros materiales ¿Vale? Pero La forma más rápida y sencilla Que yo he descubierto Que lo puedes hacer Es con el cobre, o sea, tú vas ¿Vale? Tú vas a mirar, coges cobre Tradeas con el cobre Y consigues este Con este lingote De, de cobre Compras el, el hierro ¿Vale? Con el hierro Compras oro. Ya sé que es complicarse la vida, pero, pero es más fácil. Y con el oro compras el diamante. Entonces ya tienes el diamante y los 5 de oro. ¿Me ha entendido o no me ha entendido? Menos mal, menos mal que tenemos el tren, ¿vale? Y nos podemos desplazar fácilmente. Dijo, tenéis que hacer una misión, ¿vale? Hicimos la misión. Nos vamos para allá. Que de hecho, nos teníamos que ir para esa dirección y tal. Y cuando llegamos, eh, se ve que teníamos que ir sin nada, ¿vale? Y teníamos que ser tres en el grupo, tenían que ser tres personas ¿Qué pasó? Cuando llegamos hasta allí, eh, pues se ve que había como un cofre Había un cofre, alguien lo abrió y había como una especie de trampas, ¿vale? Debajo de, de nosotros ¿Sabes qué pasó, verdad? ¿Sabes qué pasó, verdad? Pues que el cofre... Cuando lo abriste, cuando se, abría, cuando se abrió, pues explotó. Y, y nada, básicamente que era un troleo de, del señorito Merlin. ¿Vale? Ya estamos en el pueblo. Aquí está, ¿vale? Eh, por aquí era, por donde eh, empezábamos, ¿vale? Y esto de aquí, no sé lo que es. Ah, esta es la escuela. Vale, vale, vale. En esta... En esta... En esta... Ahora ya hacer la escuela Vale, ok Ahora miro Ahora miramos la escuela, ¿vale? Um, era como una especie de cueva ¿Vale? Que Que debajo O sea, era una montaña Y abajo Estaba lo que sería la historia, ¿vale? Pero lo que pasa es que no lo encuentro ah. Creo, ¿eh? Creo que sé dónde está Creo que sé dónde está Estoy yendo para allá Dime, Toxic Que vas a dormir Vas a dormir, ¿verdad? Ah, no, es verdad que si duerme en la mitad Es verdad, es verdad, cierto, cierto Vale, creo que era para allí, ¿eh? Vale, voy a mirarlo Voy a mirarlo Cuando lleguemos, hacemos un corte ¿De acuerdo, chicos? Así que nos vemos en un rato Les contaré la historia de nuestro rey Arturo un antiguo, El antiguo rey Pend Pendragón Está un poco mal escrito, ¿eh? Pero bueno, se entiende Quería conquistar a una mujer pero esta estaba casada con un duque lo cual originó que esto se convertía en guerra pero un día el mago merlín le dijo al rey ¿cómo podría conquistar a la mujer? el rey cumplió las órdenes y logró acostarse con la mujer y debido a esto ella quedó embarazada Merlín, el rey o sea, el rey de este mundo les quitó el hijo de estas personas y se, y se, y se los dio a unos granjeros del reino el antiguo rey pedrangón eh, murió en guerra y dijo que solo aquel que, sa que sacara una espada en la piedra sería el próximo rey Pasaron muchos años y nadie sacó la espada Arturo no sabía que él era el hijo del antiguo rey fue hasta que él logró sacar la espada de la piedra y desde entonces, él se convirtió en el rey de este mundo. Cuidado el parkour, cuidado el parkour. Mira, ni me he lesionado, ni me he lesionado, increíble. En los cofres tienen algunos materiales que pueden usar. Si desean algún bloque en específico pueden pedirlo en Discord, junto a la con la cantidad. No se pueden quedar con los bloques que se les, ha les están dando. ¿Ok? Vale, esto es para, quien no lo sepa, para construir la escuela Está sentado fuera de la, del asiento, pero bueno, tú imagínate que estoy sentado en el asiento Estoy castigada ¿Tú sabes el curro que tiene esto? Por cierto, yo lo vi en Discord, ¿vale? Yo lo vi en Discord, pero no lo he visto en persona en plan ¿Esto qué es? ¡Uh! Lo he quitado Lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado Perdón, perdón, ya está, ya está, ya está no quería, no quería quitarlo Solo quería ver lo que era La han currado, eh Se la han currado mucho Las cosas como son Ni la había pensado yo, ¿sabes? Poner una palanca La pizarra Bueno, bueno, me voy Que están haciendo clases Y este, este sí que es el típico pasillo de ¡Al pasillo! Y entonces te pones aquí Y ya está Pusieron tiempo ilimitado ¿Vale? El servidor al principio se podía entrar como mínimo unas 5 horas ¿Vale? Como máximo, perdón Pero como vieron que eh, a la gente le estaba gustando y tal Pues no le han puesto límite Puedes entrar y puedes estar el tiempo que quieras Siempre y cuando sea dentro de los días, ¿sabes? Lunes, al principio era lunes, miércoles y sábado Y añadieron el domingo ¿Esto qué es, por cierto? Eso no sé lo que es Eso no sé lo que es Eso no sé lo que es Eso no sé lo que es Vale, luego lo investigaremos a ver qué es Luego investigaremos a ver qué es eso O en el próximo capítulo No se sabe Quédate hasta el final del... No, no, no, no, no, no ¿Qué haces? No, la vagoneta La vagoneta Perfecto. Más que suficiente, por favor Gracias Vale, vamos para allá Vamos a ir para allá eh, Perfecto El señor Enderman Se va a ir a tomar viento, por favor Váyase a su casa ¡Uy! ¡Oh! Me da un Ender, increíble Me deja aquí el bloque Pues yo se lo quito <risa> Me deja el bloque, pues yo se lo quito, señor Yo se lo quito Si no es mucha molestia Yo le quito el bloque Y le pongo otro le pongo otro Bueno, bueno, bueno, bueno eh, Te dejaré también El servidor de Discord Por aquí debajo Vale Vamos a ir a minar, ¿de acuerdo? Vale, sigue Toxic En la partida Vamos para allá eh, Bueno, ya se habrá quemado Parte del cobre, ahora que lo pienso se habrá quemado parte Así que vamos a recogerlo Vamos a recogerlo, que eso también nos da Experiencia eh, Y a ver si podemos conseguir eh, Encantamientos y esas cosas ¿Vale? Porque ahora, si yo hago así pff, Tú sabes lo que es esto ¡Dios! para, Para, para, para, para, para Espérate, espérate, espérate, espérate Espera, no, no, espera, espera espérate. Estás de broma, ¿no? O sea, está, estás de broma, ¿no? Espera, espera, te esto tiene, esto tiene que tener un truco no puede, no, no puede ser Es imposible Increíble Increíble eso Increíble, no me lo creo No me lo creo Espérate Espérate que voy a hacerlo Espérate que voy a hacerlo Espérate que voy a hacerlo ¿Por qué este no me da? Y este sí Vale, son los mismos niveles, eh Son los mismos niveles Dime que dime que puedo Dime que puedo Me los quiero gastar Quiero gastarlos ya, por favor Quiero gastarlos ya Por favor Dios Es que, es que no sé qué hacer no sé qué hacer, no sé qué hacer ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es ese? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Un pico con fortuna 3? Increíble Increíble el pico Increíble el pico Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí ¿Y por qué no puede ser de diamantes? Es lo que me pregunto. ¿Por qué tiene que ser de hierro? Si lo sabes, déjalo en los comentarios. ¿Por qué de hierro sí que me deja? Y de diamante no. Déjamelo en los comentarios si sabes la respuesta. Sé que había un cofre. Por cierto, vamos a recoger esto. Que no lo he recogido. No he recogido el huerto. No he recogido el huerto. No he recogido el huerto. No he recogido el huerto. Vale, vale, vale Ahora iremos para allá, ¿eh? Ahora investigaremos qué es esa zona Porque me tiene intrigada Igual que tú Que también estarás intrigado O intrigada Intrigada Intrigado intriga, eh, Intrigado, y en, eh, intrigado en, en, en, en averiguar eso Bueno, ya, ya me has entendido Esto afuera eh, Voy a plantar Vale, voy a plantar lo que más rellena, ¿vale? Que son Las Patatas y el trigo. ¿Vale? Con que tengamos eso. Es suficiente. Con que tengamos eso. Es más que suficiente. Esto para qué. Esto para por qué. Porque las zanahorias. Eh, nos vienen bien. Pero si son, por ejemplo. Zanahorias doradas. Si son zanahorias normales. No es que ayuden mucho. La verdad. No es que ayuden mucho. Eh, luego. El... Las remolachas no hacen nada O sea, como que no... No hacen mucho que digamos Así que las remolachas las dejo fuera Teclado, cuando quieras, funcionas ¿Vas a funcionar o no vas a funcionar? Parece que los golpes funcionan <ríe> Parece que si le das golpes funciona Vale, voy a, voy a plantar aquí las patatas Patatitas por aquí, patatitas por allá Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Patatitas por aquí, patatitas por allá, patatitas por aquí, patatitas por allá Vamos, por favor, por favor Muy bien Lo estoy plantando perfecto Lo estoy plantando perfectamente Ahí está Esta para llevo eh, Esto por aquí Esto por aquí Ya verás tú ¿Qué ha pasado con mis árboles? ¿O se han quemado? O, o sea... O los han timado... O, ay, o, o los han timado... O, lo, o los han talado... O los han talado... ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios... ¿Qué crees que han hecho? ¿Qué ha pasado con los árboles? ¿Se han quemado o los han talado? Uno por aquí... Otro por aquí... Otro por aquí... Y otro por aquí... Me voy a llevar uno por si acaso... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y otro va a ir aquí. Uno, dos, tres, cuatro y esto me lo llevo. Esto me lo llevo. No me fío. Por si acaso desaparecen, ¿sabes? Por si acaso de esa es. Se ha comido la montaña. También te lo digo como dato. Se ha comido la montaña. Bueno, que está hecho de roca esta. Está hecho de la roca esta. Espérate. ¿Qué es esto? Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ojo. Ojo, cuidado. Espérate. Espérate, espérate, espérate, espérate. ¿Esto es de un evento, verdad? ¿O qué es esto? Oh, oh, oh, oh ¿Qué es esto? Espérate Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una discoteca? D'Angeli Oh, ¿y esto? Ah. ¿Teñeli? Ostras, Pedrin. Vale, vale, espérate. Acabo de flipar. Estoy flipando. Fotos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. ¿Funciona así? No, no funciona así. No funciona así. ¿Y esto funciona en plan... Esto es como un hotel o qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. Increíble. Esto se puede hacer, esto se puede utilizar. Un oso de peluche Con una A Y aquí pone D'Angeli Increíble Oye, está chulo, eh Las cosas como son Esto está muy, muy chulo